Otro muchacho, me voy de otra comunidad que se encuentra, en su sede, podríamos decir, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Le doy la bienvenida una vez más a Gerardo Silver. Bienvenido, Gerardo. Muy buenas tardes. Eh, pasamos ya la hora de la merienda. Como dijimos, estamos en primavera. Me complicó todo este tema de las claves. No te quepa la menor duda que todo esto que contaste, eh, soy la víctima de todo eso que dijiste y más. Así que ojalá que haya algo que ayude a esta altura del partido, una cabeza más fresca y sobre todo en un mundo tan complejo como el que estamos, este, hoy es el día 28 de septiembre, el Día Internacional de la Comunicación, y, y bueno, y, y está bueno eh, tener en cuenta que así como festejamos los días, a nosotros de, de Juntos Somos Más nos toca salir un poco de la caja y hablar del coaching desde el punto de vista de su co colaboración al cambio y a las posibilidades que pasan fuera de la profesión, sino en las comunidades en que vivimos. Entonces, este estamos como aparentemente y en algunos países como en alguna especie de salida del sol con respecto al tema de la pandemia, con mejoras, con idas y venidas, pero yo creo que esto es un, es un tema del que esperamos que así sea, eh, pero eh, me parece que, que está bueno no perder distancia, ¿qué podemos hacer los coaches para eso? Entonces a mí se me ocurrió este, pasar unas imágenes solamente para clarificar en qué estamos, y en qué estamos significa que siempre estamos pensando, no sé si todos están. ¿Estamos todos vacunados? Para los argentinos la frase le va a parecer más, más graciosa. ¿Estamos todos vacunados? Este, yo creo que estamos todos vacunados, pero no sabemos por cuánto ni por cuánto tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar el tema? Y nos pasamos, como dije la vez pasada, un año en, en el tema del virus y otro año con el tema de la vacuna. La pregunta es, ¿cuál sería la vacuna más efectiva hoy? Y el mundo se debate en que si esta me sirve, si no me sirve, si... Si, estos son dilemas que le pasan a los clientes de coaching también, quiero aclarar, y que nos pasa a todos. Entonces, cuando hablamos de esto decimos, pa, qué complicación que tuvimos con este tema, cosa de la que nunca hablamos, que tiene que ver con la solución de la vacuna efectiva. Yo sé cuál hubiera sido la vacuna y cuál hubiera evitado miles y miles de muertes. Hubiera sido una vacuna que obviamente, en lugar de ser este, la vacuna que cada uno quería hacer, si juntos hubiéramos hecho una vacuna muy probablemente se hubiera hecho un trabajo mucho más rápido y mucho más efectivo la pregunta es qué lo impide el cambio el que nosotros queremos que, que, que hay que trabajar hay que por eso el tema de juntos no es un ejemplo muy claro de qué hubiera pasado si trabajamos juntos imagino qué pasaría con la profesión si trabajáramos juntos para mejorar todas estas eh, cuestionamientos que nos hacemos y que sabemos los coaches y que también nos hace el público por, un, por una conversación que tuvimos hoy. Entonces voy a pasar muy rápidamente a la invitación, ¿no? A los coaches, que hace que nos detenga el hecho de Trabajar juntos, de, de, de opinar, de proponer, y, y bueno, para eso está el tema de, de, de Juntos Somos Más, ¿no? Quería comentar esto porque es una organización sin fines de lucro, que no tiene membresía, que simplemente es una intencionalidad de los coaches de poner la mira trabajando juntos, coaches, asociaciones, comunidades y demás, en los temas que nos desafían. ¿Por qué? Porque la verdad es que por más feliz que estemos, el mundo no aguanta más. Entonces yo creo que lo que ha pasado en estas semanas con el volcán de Canarias, con las inundaciones de Europa, con todas las cosas que están pasando, pero no solamente climáticas, hay una cantidad de temas que nos están golpeando y que nos están este, manejando, y creo que esos son de los cuales podemos de repente eh, hablar o, o de alguna forma comentar. Porque la violencia, la intolerancia, eh, estas reacciones... Que, ...que generó toda esta movida migratoria... Y que se generó en Chile con respecto a los venezolanos... ...y toda una cantidad de cosas que no se hablan... ...y que yo estoy proponiendo a los coaches... ...invitarlos justamente a que podamos trabajar juntos... ...a hacer algo, el mundo pide ayuda... ...esta es imagen, una imagen muy particular... ...pero estamos en esa actitud, yo creo que es importante... ...darle un espacio a esto, cuando hablamos de la realidad... ...fuera de la caja, hablamos de intolerancia, violencia doméstica... ...inseguridad, conflictividad política, discriminación, corrupción... ...todos estos temas son temas que los coaches estamos enfrentando todos los días, o porque le pasa a las empresas, o porque le pasa a los clientes, o porque pasa con respecto a la comunidad en que vivimos. Entonces, esta es la invitación, y además está la pandemia y la incertidumbre, que, que no es lo único. Por eso es que la invitación de eh, la propuesta de Juntos Somos Más tiene una agenda que tiene que ver con el coaching y que tiene que ver con esos temas. ¿Qué pasa con esto? La invitación de conversaciones está hecha para todo coach que tenga un tema para compartir y que pueda de alguna forma proponer con un foco en la profesión y con un foco en lo que pasa alrededor, acciones concretas que puedan reunir a las fuerzas vivas de la, de, del coaching en cada país y llevarlas adelante. Esta es la síntesis de la, de la propuesta y para eso ya hay unas cuantas presentaciones de, desde México, Uruguay, Venezuela, España con nombres con, con como Rafael Calvé, como Gonzalo de la Canal, con Wendy Barón, con, con Roberto Montaño, con José Arán, con bueno, Ileana Ledesma, algunos de los tantos que ya se están anotando, Elizabeth Quenón, este, Maruela Marcano, que ya están presentando temas variados. Y en esos temas variados son presentaciones que vamos a, a compartir y que por supuesto vamos a difundirlas por, alguna, por las redes nuestras, que tienen que ver con acciones donde el coaching se involucra con la educación, el coaching se involucra con, la, con los desafíos de la educación, con los procesos de transformación, y que tengan que ver, en todos los casos los vamos a llevar, a la posibilidad de con, concluir o, o obtener alguna eh, acción concreta que sirva o que con, contemple la posibilidad de... Eh, yo creo que todos tenemos la posibilidad de opinar. Quienes están acá están invitados a hacer su presentación, por supuesto, y sobre todo como esta convocatoria está hecha... Para las este, organizaciones, para las asociaciones, para las comunidades, el tema es justamente sumarse y se suma uno con el tema de ir a, a la página, juntos somos más 2021.blogspot.com y ahí vas a entrar a ver el formulario y todas las, las cuestiones. No tiene costo por el momento no tiene costo, no ha tenido costo lo que hemos hecho en 16 años, no lo va a tener ahora y podríamos ponerlo si, si hace falta, pero no va a tener costo. Y es una invitación a que los coaches sumemos y no dividamos. Entonces cada organización, cada este, asociación, cada comunidad tiene sus fines, pero ¿qué pasaría si juntos vacunáramos la cabeza y el mundo? con una buena onda del potencial de coaching. Esa es la invitación eh, y están todos acá invitados. Vamos a empezar probablemente la semana que viene. Por supuesto, espero, Fernando, que desde la comunicación, a ver cómo la comunicación puede llegar a colaborar o a sumar en estos temas, que vos sabés que suma. Este, Bueno, eso es lo que quería comentar. Desde lo personal, seguimos con un proyecto de, de, del programa de acompañamiento a coaches eh, con sus primeros clientes. Vamos a hacer un webinar esta semana y eso bueno, lo, lo dejaré puesto en el grupo. Muchas gracias, querido Gerardo. Me voy rápidamente 32. a la especialización en coaching de ventas. Para eso le doy la bienvenida a Damián Sechi. Bienvenido, Damián.